Cuando estudiamos el comportamiento de los mercados, afirmamos que, si se cumplen todos los supuestos que se han de dar para su correcto funcionamiento, se realizará una asignación eficiente de los recursos, que será resultado de la interacción de la oferta y de la demanda. En efecto, en el equilibrio, se alcanza una situación en la que se maximiza el bienestar conjunto de los agentes económicos entendido este Bienestar Conjunto como la suma del excedente de los consumidores y de los productores. Sin embargo, muy frecuentemente se incumplen en mayor o menor medida esos supuestos que harían funcionar a los mercados de una manera eficiente. Algunos ejemplos los podemos encontrar cuando apreciamos la existencia de distintas formas de competencia imperfecta, como puedan ser el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística, mercados en los que aparecen ineficiencias provenientes del hecho de que el número de oferentes no es muy elevado. Por consiguiente, la cantidad ofertada en el mercado va a ser menor y el precio mayor de lo que existiría en una hipotética situación de competencia perfecta. Tampoco serán eficientes los mercados si se incumple algún otro de los supuestos. Por ejemplo, si la información no llega por igual a todos los implicados, o lo hace a un coste elevado, si bien el, si el bien no es perfectamente homogéneo, o en línea con lo expuesto anteriormente, si existen impedimentos para la entrada o salida de empresas o consumidores en el mercado. Pues bien, aun cuando obviásemos todas esas realidades y consideráramos que el funcionamiento de los mercados es perfectamente eficiente, podría ocurrir que el resultado al que se llegara no fuera socialmente deseable. En efecto, una distribución eficiente no necesariamente ha de ser equitativa. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos un empresario que solo tiene un trabajador a su cargo, por simplificar, y que obtiene unos beneficios de 100 unidades monetarias. 100.000 euros o dólares o 100 millones, 100, ¿vale? De esos 100, decide que 99 son para él y uno para su trabajador, para su empleado. Bueno, si se diera el caso de que ese empresario trabaja infinitamente más y mejor, dedican muchas más horas, con una mayor dedicación, etcétera, etcétera, que su trabajador pudiera ocurrir, que incluso fuese una, una asignación eh, apropiada ¿no? y que se estuviese remunerando de una manera proporcional al trabajo incorporado al proceso productivo, a los dos, ¿no? tanto al empresario como al trabajador. Bien, puede darse el caso también de que esas disparidades tan enormes, como hemos visto, en la distribución de la renta, tengan su origen en un comportamiento totalmente egoísta y avaricioso del empresario. Bueno, podría ocurrir, eh, o que se aproveche de alguna circunstancia personal del trabajador, de alguna situación de debilidad, que le obligue a aceptar ese tipo de trabajos con una remuneración tan escasa. O que procedan de la existencia de de numerosos trabajadores con la misma cualificación y que estarían dispuestos a llevar a cabo ese trabajo por ese salario. En tal caso, estaríamos hablando que sería un, de que sería un salario de mercado. En sentido contrario, puede suceder igualmente que el trabajador desempeñe una labor prácticamente insustituible en la empresa. De forma que de esas 100 unidades monetarias eh, el empresario se vea forzado a darle 80, 90 o 95 puesto que sin la participación de ese trabajador sería imposible llevar a cabo ese trabajo. Eh, especialmente si existen empresas de la competencia que están dispuestas a, a contratarlo ofrecerle trabajo. Bien, en todos estos casos descritos, estaríamos hablando de cómo se realiza la distribución funcional de la renta. Es decir, distinguiendo según las funciones, si es el empresario o es el trabajador. Qué parte se lleva cada empresario y el, empresario y el empleado, según la función que desempeñan en el proceso productivo. Como vemos, las disparidades en la distribución de la renta que pueden presentarse, son muy notables y pueden proceder del desarrollo normal de los mercados, aun cuando muchas personas es posible que consideraran esas desigualdades inapropiadas. Otra manera de considerar la distribución de la renta es la que nos informa de la distribución personal de la renta. Así, aunque hay empleados que ganan mucho más dinero que muchos empleadores, pensemos en cualquier futbolista de, cualquier futbolista de, de alto nivel, que es un asalariado, es un empleado, percibe un, un nivel de ingresos muy superior a lo que puedan percibir muchos empresarios, ¿no? muchos pequeños empresarios. Del mismo modo que existe también el caso contrario, obviamente, ¿no? O sea, si, que, los, que haya empresarios que ganen mucho más que trabajadores. Bien, no entraremos ahí, sino que tomaremos las personas individualmente, sin tener en cuenta cuál es su función en el proceso productivo, sino es una distribución personal de la renta, la que vamos a considerar en este momento. Tenemos que tener en cuenta en este punto que eh, las rentas que percibimos no proceden únicamente del trabajo. Podemos percibir, por ejemplo, intereses del dinero que tenemos depositado en los bancos. Podemos recibir dividendos por las acciones que tenemos de distintas empresas. O podemos recibir rentas de alquileres, de inmuebles que tengamos, o de, de tierras, etcétera, etcétera. Cada persona tendrá, por tanto, su realidad particular, evidentemente, como consecuencia de la consideración de todas esas circunstancias personales. Un instrumento que se utiliza para poder apreciar gráficamente la distribución personal de la renta es el llamado la curva de Lorenz. Para construir la curva de Lorenz ordenamos en primer lugar de a los individuos de manera creciente en función de su nivel de renta. Después calculamos ¿Qué porcentaje del total de la renta acumula el 10% que menos gana? A continuación, calculamos ¿Qué porcentaje del total de la renta acumula el 20% que menos gana? A continuación el 30%, después el 40%, el 50%, etcétera, etcétera, hasta llegar a que evidentemente el 100% de la población acumula el 100% de la renta. Si representamos gráficamente los datos que acabamos de calcular con la población en el eje de abscisas y con la renta en el eje de ordenadas como en el gráfico que vais a ver a continuación tendremos la conocida como curva de Lorenz. La línea que une los puntos 0,0 0 y 100-100, pasando por el 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, etc, etcétera, etcétera, recibe el nombre de recta de equidistribución. Pues representa una hipotética situación en la que todos los individuos recibieran un mismo nivel de renta. Si el 10% de la población tiene el 10% de la renta, el 20-20, el 30-30, 20, el 40-40, 30, el 30, el el significa que cada cual, todos, reciben un mismo nivel de renta. La curva de Lorentz, en la práctica, puede estar más cercana o más alejada de la recta de equidistribución. Cuanto más alejada esté, nos estará mostrando una distribución de la renta más desigual. El caso extremo es cuando fuese prácticamente tocando el eje de abscisas y solo al final ya creciera para llegar al ciencio. Ese sería el caso en el que nadie tiene nada de renta salvo una única o unas pocas personas que tienen toda la renta. El otro caso que hayamos comentado es cuando la curva de Lorenz prácticamente se confundiera con la recta de distribución. Sería una distribución de la renta en la que cada, todo el mundo tendría aproximadamente el mismo nivel de renta. Entre ambas posibilidades obviamente existen infinitos, infinitas posibles curvas de Lorenz que pudiéramos representar. Una pregunta que se podría plantear, llegado a este punto, es ¿cuál es, por tanto, la curva de Lorenz óptima? Bien, no existe una respuesta correcta, una respuesta única para esta pregunta, puesto que es algo que depende de juicios de valor, depende de juicios de valor y unas personas preferirán una de curva de Lorenz más cercana y otra más alejada al origen de coordenadas. Fijémonos en que si optásemos por esta cuestión de tener una distribución absolutamente equitativa en la que eh, todo el mundo percibiese el mismo nivel de ingresos estaríamos remunerando de la misma manera a aquellas personas que trabajan muchas horas y a las que trabajan menos, también a las personas que desempeñan una labor eh, muy peligrosa, o, o muy penosa, etcétera, o aquellas que desempeñan una labor mucho más tranquila en una oficina, etc. Pagaríamos lo mismo a quienes han dedicado buena parte de su vida a realizar estudios, han esforzado, en obtener unos estudios universitarios, por ejemplo, etcétera, y aquellos que no lo han hecho. Es decir, tiene sus bondades el pensar idealmente en una distribución más o menos equitativa, pero también podríamos estar desincentivando el esfuerzo o remunerando sin tener en cuenta una serie de consideraciones respecto del esfuerzo, de, de la penosidad, de la peligrosidad, etcétera, etcétera, de, de los trabajos. El caso contrario, que también hemos explicado, en el cual eh, unos pocos ricos acumulan el, la gran mayoría de la renta, tampoco parece que vaya a ser una opción deseada por la mayoría de la población. Por consiguiente, entre ambos extremos existen infinitas posibilidades y como decíamos eh, resulta imposible decir cuál es la óptima. A pesar de esta imposibilidad, la curva de Lorenz sí que tiene unas bondades y es que nos permite realizar comparaciones intertemporales que nos muestren la evolución en la desigualdad en el reparto de la renta. Así, en el gráfico que vais a ver a continuación, podéis apreciar cómo se ha alejado o se ha acercado a la recta de, de, de equidistribución a lo largo del tiempo. La curva de Lorenz, indicando un retroceso o un avance, respectivamente, en la equidad en el reparto. Del mismo modo, la curva de Lorenz también permite realizar comparaciones entre las distribuciones de la renta de dos países diferentes en un mismo momento de tiempo. Para ello, bastaría con imaginar, en el gráfico anterior, que las dos curvas representadas se corresponden con las situaciones de dos países diferentes, eh, para apreciar cómo la de uno es más dispar que la del otro. Esto se puede hacer, pues la curva de Lorenz es independiente del volumen de la economía de los diferentes países. Es independiente del nivel de renta. Dado que de lo que nos habla es de cómo se distribuyen porcentualmente las rentas generadas entre la población. De la misma forma que podemos calcular la curva de Lorenz para la renta, podemos hacerlo también para la riqueza. La renta y la riqueza son dos conceptos próximos pero que tienen matices verdaderamente importantes. La renta es una variable flujo, que nos informa de los ingresos, incluso hay flujos de gastos también, pero bueno, de lo que nos habla es de los ingresos, que percibe un individuo en un determinado periodo de tiempo. Procedan estos ingresos, como comentamos anteriormente, de los sueldos y salarios, de alquileres, de dividendos, de intereses, de etcétera, etcétera. Por el contrario, la riqueza, en lugar de, es, en lugar de ser eh, lo percibido en un periodo de tiempo, en vez de ser una película, la riqueza es una foto. Nos indica la situación patrimonial de un individuo en un momento dado. Esa situación patrimonial nos habla del dinero que tiene, de los coches que tiene, de los, de los pisos, de los terrenos, de los barcos, de los aviones, o, los yates que tenga. ¿Eh? El conjunto de su riqueza es el conjunto de, de todos esos activos que pueda tener en un momento dado. La distribución de la renta normalmente es más equitativa que la distribución de la riqueza, por esa cuestión de que la riqueza es algo acumulativo, se va acumulando periodo tras periodo, periodo tras periodo, etc y la riqueza, a su vez, genera rentas. Si tú tienes pisos, etc., puedes estar generando alquileres, generando nuevas rentas. Un instrumento numérico, íntimamente ligado a la curva de Lorentz, que nos permite comparar fácilmente la mayor o menor equidad en el reparto de la renta, o de la riqueza en su caso, es el coeficiente de Gini, también conocido como índice de Gini. Conceptualmente, el índice de Gini nos muestra cuál es el cociente entre el área comprendida entre la recta de equidistribución y la curva de Lorenz y el triángulo en el cual está dibujada la curva de Lorenz. Obviamente, los valores entre los cuales está comprendido este coeficiente de Gini son 0 y 1. 0 cuando el numerador, es decir, cuando el área comprendida entre la recta de distribución y la curva de Lorenz es 0. Eso implicaría una distribución de la renta totalmente equitativa. 1, el valor del índice de Gini, 1 se correspondería con el hecho de que nadie, nadie, nadie, nadie, nadie percibe nada de renta hasta llegar a la última persona que es quien acumula absolutamente todo. Ese sería un índice de Gini, un coeficiente de Gini con valor 1. Entre ambas posibilidades existen infinitos números, entre el 0 y el 1. Frecuentemente observamos también que los gobiernos aplican políticas que pretenden alterar la distribución personal de la renta, o incluso también de la riqueza. Puesto que pueden considerar que la existente en un momento dado es inadecuada. En efecto, con la fijación de precios máximos, de precios mínimos, la concesión de todo tipo de ayudas, becas, subsidios, subvenciones a particulares o a empresas, eh, estableciendo impuestos, especialmente en el caso de que los, esos impuestos fuesen progresivos, etcétera, se consigue alterar la distribución de la renta, ¿eh? buscando mejorar el bienestar de algunos ciudadanos, generalmente. Bien, el problema que aparece en este punto es que todos estos tipos de intervenciones del sector público en la economía buscando alterar la distribución de la renta, lo hacen incurriendo en ineficiencias. Cuando se fija un impuesto, ocurren ineficiencias. Cuando se fija un precio máximo, incurrimos en ineficiencias, hay pérdidas de eficiencia. Cuando se fija un precio mínimo, igualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier intervención sobre el mecanismo de mercado nos hace caer en alguna ineficiencia, mayor o menor. La pregunta que se plantea por consiguiente es si una sociedad va a estar dispuesta a incurrir en ineficiencias en aras de obtener una mayor equidad en el reparto de la renta. Y en caso afirmativo, hasta qué punto estará dispuesta a incurrir en esas ineficiencias. O'Kun nos habla metafóricamente del cubo que gotea. Dice este autor que el, in el intento de transferir rentas de los más ricos a los más pobres es como llevar agua de un lugar hacia otro con un cubo que tiene agujeros por el camino. ¿Qué es lo que ocurre? Que se va perdiendo parte del contenido y lo que llega al destino es inferior a lo que salió del punto de partida, a lo que se introdujo en el punto de partida. Es decir, que con todas las medidas que son necesarias implantar para conseguir una distribución de la renta más equitativa, necesariamente perdemos eficiencia en la asignación de los recursos. La decisión que se toma al respecto, por tanto, es una decisión de carácter normativo para la que no existe, de nuevo, una única respuesta correcta al depender de juicios de valor. Socialmente, por tanto, habrá que acordar ¿Hasta qué punto compensa ese incremento de la igualdad frente a la pérdida de eficiencia en la que se incurre para conseguirlo? Para ilustrar esa pérdida de eficiencia que se observa en la búsqueda de una mayor igualdad en la distribución de la renta, vamos a apoyarnos en este rectángulo que tenemos aquí. En, en, esta, en esta figura, Estaríamos queriendo representar aquí en el eje de abscisas la renta que obtienen las personas que perciben mayores ingresos. Por el contrario, la, que, la renta que perciben las personas con menores ingresos estaría representada en el eje de ordenadas. De tal forma que tenemos una distribución desigual de la renta puesto que es un rectángulo alargado. Tenemos 15 cuadraditos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, perdón, 13 cuadraditos en horizontal por 1, 2, 3, 4, 5 en vertical. Es decir, tenemos 13 por 5, 65 cuadraditos. Bien, si buscamos un reparto de la renta más equitativo, modificando la figura que aquí tenemos, por ejemplo, de esta forma, De tal modo que tenemos un cuadrado, dado que el lado inferior mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a verlo mejor. Aquí las tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para los más ricos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para los más pobres. Es decir, tenemos un reparto muchísimo más igualitario que el anterior, un reparto más equitativo. Pero ¿qué observamos? Que si antes teníamos un rectángulo de 13 por 5, 65 cuadrados, ahora tenemos 8 por 8, 64. Hay un cuadradito que ha desaparecido, como por arte de magia. Ese cuadradito que ha desaparecido es esa pérdida de eficiencia que incorporan las medidas que son necesarias en la búsqueda de esa mayor equidad en el reparto de la renta.